Sí, claro, para aquí para presentar a Tommy Reynolds. Tommy Reynolds tuvo una brillante idea. ¿Qué fue lo que dijo? Eh, lo de Banda 3.0 es una verdadera fauna. Pero vamos a ver otra, más real, más eh, aquella que todos quieren visitar. La fauna que está en los zoológicos Y no en cualquier zoológico En uno que es casi les diría El elegido para pasar Además de otros tantos que tienen otras características En Buenos Aires Y en las afueras de Buenos Aires Tema y Ken, eh, para, para aquellos que se vienen para la zona norte Es una más que linda opción Y sobre todo en periodo de vacaciones Allí fue Tommy Reynolds Y esta es la primera parte En la que se dedicó a ver Cómo se cuidan los animales en Tema Y, Ken, y se animó Hacer algo que después lo vamos a comentar acá Quiero ver qué babas quedaron en esa mano de Tommy Reynolds Que fue con todo el equipo de Banda 3.0 así es Atenti madre argentina con este consejo que te vamos a dar hoy en Banda 3.0 Porque es para que saques a tus hijos de tu casa en estas vacaciones de verano Hoy te vamos a mostrar todo lo que tiene que ver con Temaiken Una propuesta interactiva para los más chicos y para que se diviertan aprendiendo en Temequén somos una fundación y lo que podemos encontrar es un jardín zoológico con diversidad de especies animales, un jardín botánico, un acuario y también parte de museo antropológico, por eso es que nos llamamos Bioparque. Estuvimos recién con eh, la hipopótama, ¿eh? ¿cómo se llamaba? Estuvieron con, con dos de nuestras hipopótamos, sí. con Chiku que estuvo haciendo ejercicios en la pileta y con Bibi que estuvimos, bueno, y nos estuviste ayudando también en el entrenamiento veterinario. Exactamente. Bueno, vos sos el eh, coordinador general del adiestramiento, no, porque ¿cómo es el tema? Es entrenamiento. Soy encargado de entrenamiento de Tema Iken y somos un equipo grande de cuidadores que trabajamos con todos nuestros animales, tanto en entrenamiento, en enriquecimiento, para poder dar los mejores estándares en bienestar animal a nivel mundial. Está bueno también el tema del entrenamiento porque es así como el animal entra en confianza con el cuidador eh, y así obviamente se puede lograr muchísimas más cosas que si no hubiese esa confianza, ¿verdad? Exactamente. Nuestro trabajo está basado justamente en construir un vínculo de confianza con los animales. Los cuidadores de Temaiken todos los días tenemos ese desafío, construir un vínculo con los animales. Gracias a esa confianza y a esa cercanía nosotros podemos cuidarlos, podemos revisarlos de cerca... Y podemos lograr que ellos cooperen con todas nuestras rutinas, ya sean veterinarias o de todos los días. Hace un ratito ustedes nos mostraban el detrás de escena, de por llamarlo de alguna manera, de la alimentación de Bibi, que es una de las hipopótamos que está acá en el, en el parque. Eh, contame un poco las características de, del hipopótamo. Bueno, sí, Bibi y Chiku tenemos. Bibi... Significa hija del rey, en dialecto africano, pues ella es Vivi con B larga, no, no con B Y Chiku, que significa charlatana, también en un dialecto africano. Cuidar hipopótamos es todo un desafío, son de los mamíferos terrestres más grandes de, del planeta. Por ejemplo, ellas comen más o menos, bueno, Vivi, que está pesando 1500 kilos, eh, come 50 kilos de alimento por día. Chiku está pesando 2 toneladas y está comiendo 60 kilos de comida. La tenemos un poquito a dieta porque está está fuerte chico bueno ellos son herbívoros acá en temaiquén les damos de comer pasto fresco zapallo, calabaza, un alimento balanceado que se diseña también para hipopótamos y también le damos algunos premios extra como sandías o melones que son como la fruta favorita de, de chico y de bibi sería como la perdición total la sandía para los hipopótamos la sandía sí, sí. la mejor manera de ganarnos su confianza es una sandía bien grande y ellas están más que contentas otro de los temas cuando estuvimos tocándole la boca a, a Bibi, una de los hipopótamos era el cuidado dental, contame la importancia de este. bueno justamente por eso vimos ese entrenamiento, es una de las principales preocupaciones de un cuidador de hipopótamos, el cuidado de los dientes entonces entrenamos a nuestros hipopótamos para que puedan abrir la boca a cambio tienen un refuerzo positivo siempre es positivo, esto es planteado como un juego y así nosotros revisamos el estado de los dientes ...y el tamaño de los colmillos. Ellos tienen dos colmillos, ¿sí?, que crecen continuamente y lastiman la boca. Para que eso no pase, los entrenamos para que nosotros podamos redondear las puntas de esos dientes... ...cortarlos y de esa manera pueden comer y no lastimarse. Contame, Cristian, entonces, para redondear la idea sobre el verdadero... ...la verdadera meta de Temaiken, ¿qué es lo que significa su nombre? Bueno, te dije hace un ratito, Fundación Temaikén se dedica a proteger la naturaleza, a proteger la vida... Y Temaiken justamente significa eso, tem es tierra y Aiken es vida, Temaiken es tierra de vida. Bueno, ahí estaba Tommy Reynolds el tema que Mostranos tu mano, Tommy. Oh, están limpias, mira. Oh. ¿Qué te sababas de hipo? ¿Por qué, ¿Qué botas, metía no? la mano así? ¿Por qué metía? ¿Qué sensación es tocarla? ¿Te dio miedo? No, no me dio miedo, me dio un poquito de asco, sí. Pero, como... ¿cómo es la sensación? O sea, vos metes la mano sí. y sentís como que la metés... ¿Dónde, por ejemplo? Como que la metes dentro de una masa de mocos, ¡Ah! no sé, una cosa ¿Qué? rara. Porque aparte tiene, la lengua es eh, es áspera, después tiene. La, la, acá parte, la lengua? Claro, la lengua es me áspera, la parte de los costados es más blandita, como el la cachete. Mucosa. Claro, como el cachete, sí. y la parte de arriba del paladar es como más eh, rugoso, no, sí. Es es no, acá Es un ser humano, <risa> Entonces, sí, la lengua es áspera. Pero acá la entraba la, la, la, la mano entera. ¿Lavaste la mano? Sí, la tres veces. Porque no, pues quedaban, no, en serio, quedaban como extractos, viste, de raro, ah, ¿Tenías feo aliento? No, sabes que mejor, tenías mejor aliento que muchas personas? Ah, oh, la, la. Le lavo los dientes. ¿Lo decís por alguien especial? No, de acá de nadie. Acá no. son dos limpios impecables. ¡Qué lindo Nemo! Estaba Nemo también, también yo en el acuario. yo creí que Nemo, eh, que el pez payaso, así es el pez, era un pez de verdad mucho tiempo después de la película. Yo pensé que era un dibujo de Disney ese tipo de pez. Ah. Entonces, en algún momento lo vi en un acuario claro. sí. y dije, ¡ah, es de verdad! Sí, ahí en el acuario hay muchísimos, pero bueno, buena, no sé, no, y gracias. viene la segunda parte. Después. Viene la segunda parte. No, después. nunca nos fallas. No, nunca nos fallas. Y gracias. Además, además se le ocurrió a Tommy, después de ver esta fauna, dijo: Vamos a ver una fauna real. <ríe> claro, ¿Por qué hombre. no vamos a Tema y qué, Pregunta. ¿no? Sí, vamos bueno. hablando de fauna a. Ah, a la fauna farandulera, si quieres. sí.